Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Virly y estamos en el módulo número 5 del curso gratuito de creación de contenidos en el que vamos a hablar acerca de cómo convertir a tus seguidores en clientes. El tema de hoy es cómo crear contenidos creativos que sé que es una de las mayores trabas que tenemos los emprendedores. ¿Cómo creamos ese contenido distinto que nos diferencie para lograr convertir a esos seguidores en potenciales clientes de nuestra marca? Bueno, voy a darte un anticipo. Uno de los errores que cometemos por lo general es comenzar a pensar en esos contenidos ya queriendo que se haga una idea creativa de nuestra mente. Y esto es un error. No tenemos que comenzar así a crear contenido, sino que tenemos que seguir un procedimiento y luego darle forma a esa idea de contenido para llegar a la fase creativa, al contenido creativo, a ese titular que llame la atención. ¿Cómo se hace todo este proceso? Te lo voy a contar en este vídeo, pero antes de comenzar a hablar de ello te recomiendo que si aún no lo has hecho vayas a ver los anteriores vídeos de este curso. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que lo veas y sigas el orden de todo este curso, todo el temario que está pensado de forma estructurada para que vayas avanzando y aprendiendo a crear contenidos de forma estratégica y organizada. Además, te recomiendo que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis vídeos, activa las notificaciones así si eres el primero en enterarte que hay un nuevo vídeo por aquí. Ahora sí, dicho todo esto, comencemos con el tema de hoy. anteriormente en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo crear contenidos creativos, contenidos distintos. Esta es la clave para que nuestro contenido llame la atención. Nosotros lo que buscamos es captar la atención de nuestra audiencia, que vean nuestro contenido y que el titular que tenga ese contenido llame realmente la atención, que despierte la curiosidad para que esa persona quiera leer ese, ese contenido. Evidentemente si ese contenido es aburrido, no despierta ningún tipo de curiosidad, las personas lo van a pasar por alto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esos contenidos despierten la curiosidad de nuestra audiencia? Bueno, que sean contenidos creativos, distintos, llamativos, que despierten la curiosidad para ello evidentemente tenemos que hacer un ejercicio a la hora de ponernos a crear este contenido uno de los errores como decía al principio de este vídeo es considerar que la idea creativa tiene que salir en cuando yo digo bueno voy a crear contenido sobre tal tema y ya quiero que la idea creativa venga a mi mente sin embargo lo cierto es que lo que tenemos que hacer es hacer un proceso para llegar a esa idea creativa hay varias opciones a la hora de comenzar a crear ideas de contenido. La primera de ellas es hacer una lluvia de ideas. En una lluvia de ideas lo que buscamos es cantidad, no buscamos juzgar las ideas. Vamos a elegir la temática sobre la que queremos crear el contenido y vamos a comenzar a pensar en todas las ideas, todas las palabras que se nos vienen a nuestra mente. Recuerda, es muy importante que no juzgues esas ideas y que apuntes absolutamente todo lo que se ocurre. Aunque te parezca una tontería, aunque te, te parezca que no tiene ningún tipo de sentido, aunque te parezca aburrido, aunque te parezca que... Eh, no va a aportar eh, ningún tipo de eh, utilidad a tu audiencia, no importa. Como dije, buscamos cantidad, no calidad. En una segunda fase es cuando buscaremos la calidad y eh, haremos un filtro de esas ideas. Es decir, primero tenemos una serie de ideas, muchas ideas. Cuanto más ideas tengamos mejor, porque quizás haya alguna idea que digamos, bueno, esta idea de creativa no tiene nada ahí. ¿Pero puedo darle una vuelta? ¿Puedo enlazar esta idea con esta idea? Y cuando las combino encuentro esa parte más creativa, esa chispa que tiene que tener el contenido. Entonces, por eso es que estamos buscando cantidad de ideas. En una lluvia de ideas buscamos cantidad. Esto es muy importante y por eso estoy insistiendo tanto con ello. Porque lo que suele suceder es que cuando estamos haciendo la lluvia de ideas, ya nosotros mismos decimos, no, esto no, ¿para qué lo voy a apuntar si no va a servir para nada? Todo eso que tú piensas que no sirve para nada, apúntalo igual porque seguro que nos va a servir o al menos si no nos sirve la idea como tal no le podemos dar una vuelta por lo menos nos sirve para saber por dónde no queremos no queremos ir que también es otra forma de poder crear contenido es decir esto no o esto lo hace todo el mundo de esto está hablando todo el mundo eh, esto no va con mi marca eh, esto no le va a interesar a mi, a mi público entonces también el saber que no nos interesa nos ayuda a poder crear contenido de esta forma, cuando estamos en esta lluvia de, de ideas, lo que buscamos es filtrar todas esas ideas que no nos sirven absolutamente para nada y ver cómo le damos una vuelta, cómo eh, creamos un gancho con esas ideas que nos han quedado, ¿sí? Entonces, una de las formas de comenzar a crear contenidos de forma creativa es hacerlo a través de esta lluvia de ideas en donde tú vuelcas todo lo que se te va, se te va ocurriendo y luego buscas cómo puedes enlazar esas ideas con algo creativo. Ahora, ¿con qué enlazamos esas ideas? Bueno, aquí lo que podemos eh, hacer es utilizar distintos recursos. Por ejemplo, podemos ponernos a pensar en eh, titulares que llamen la atención, que despierten la curiosidad. Por ejemplo, eh, lo que necesitas saber para eh, que tu negocio crezca. Eso, evidentemente, despierta la, la curiosidad. Todo el mundo quiere saber qué es lo que necesita hacer. O el consejo que nadie te dio. A ver, yo si soy emprendedora y leo un, un contenido de ese estilo, digo, a ver, ¿cuál es ese consejo que nadie me dio? O lo que no sabías sobre tal tema. Digo, a ver, eh, voy a entrar a leer ese contenido porque no vais a hacer cosas que yo soy la única persona que no, sabía, que no sabía esto. Como ves, son titulares que llaman y despiertan la curiosidad y que la persona dice, yo lo tengo que leer. Tengo que enterarme de qué está hablando esta persona. Otro de los eh, recursos que puedes utilizar es hacer comparaciones. Por ejemplo, podrías decir algo así como eh, las similitudes de um, un elefante y un emprendedor. No sé, se me ocurre, ¿no? Algo, algo así. No tengo ninguna idea pensada, sino que sobre este vídeo voy soltándote ideas. Entonces, claro... Si yo estoy viendo eh, contenidos, estoy buscando eh, contenidos y de repente veo eh, qué tienen que ver un elefante y un emprendedor, digo, oye, ¿qué, qué tendrán que ver? En serio, ¿no? O, o las similitudes entre eh, tu coche usado y un copywriter. No sé, se me ocurren, ¿no? Y, y de las comparaciones que son totalmente absurdas que tú dices, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? para eh, poder enlazar esas, esas ideas y llegar a esa idea creativa. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, eh, una vez que buscas este tipo de recursos es cuando llegas a la idea creativa. Como has visto, hemos hecho todo un proceso. Hemos hecho primero una lluvia de ideas sin juzgar ningún tipo de idea, sin filtrar ninguna idea, luego sí que hemos aplicado un filtro. Estas son las ideas que realmente le podemos sacar algo de chicha. Y luego hemos aplicado distintos recursos. Hemos usado comparaciones, titulares que llaman la atención, ganchos que despiertan el interés de, de la persona, la curiosidad... Eh, las hemos relacionado con cosas distintas también, por ejemplo, no sé, eh, qué tiene que ver eh, la gestión de redes sociales con eh, el Titanic o cinco eh, aprendizajes que te dejó el Titanic para crear contenido, no sé, cosas que tú puedas eh, que la gente conoce, ¿no? Como, por ejemplo, quien no ha visto la película Titanic? Por ejemplo, y, y que puedes sacar de ahí ideas de contenido y esto también puede ser útil incluso cuando tú estás viendo, ¿no? Eh, una película, una serie, eh, cuando vas caminando por la calle y ves algo que es popular, también lo puedes aplicar para decir, bueno, ¿qué puedo aprender yo de aquí? Y lo puedo aplicar a mi contenido. Porque también puede... Eh, Puede pasar, entonces eso también despierta la, la curiosidad. Todo lo que sean tendencias también lo puedes aplicar para enseñar algo a través de esa tendencia a tu eh, audiencia, ¿vale? Entonces, una de las formas de crear contenidos es basándonos en esta estrategia, en donde, bueno, en este proceso más que estrategia de hacer esta lluvia de ideas. También, evidentemente, podemos crear contenido que a nosotros se nos ocurra simplemente sin la necesidad de hacer esta lluvia de ideas. Y también, por supuesto, tenemos que aprovechar para crear contenido en función del feedback que vamos obteniendo de nuestros clientes eh, en nuestras consultorías, eh, sesiones, eh, en el cliente que viene a nuestro negocio. Si tienes un negocio local y viene un cliente y... Y te pregunta algo y a ti te parece algo interesante, o si muchos clientes te están preguntando lo mismo, evidentemente te das cuenta que hay una duda que es general en todo el sector y que entonces es interesante que tú crees, tú crees contenidos. Yo, por ejemplo, hace un tiempo eh, creó un contenido en donde explicaba cómo programar contenidos en Facebook Creator Studio. ¿Por qué? Porque eh, en esa semana me habían escrito unas cinco personas preguntándome en qué plataforma yo eh, programaba mis contenidos y cómo lo hacía. Entonces dije, oye, eh, quizás la gente no conoce Facebook Creator Studio y yo creo que sí, que todo el mundo sabe qué es Facebook Creator Studio, que por cierto, aclaro, es... Eh, la propia herramienta de Facebook para programar contenidos, tanto en Facebook como en Instagram. Y digo, bueno, yo eh, puedo entender que quizás todo el mundo lo, lo sabe y no tiene por qué ser así. Entonces esa semana dije, vale, a ver, hay un interés, la semana que viene voy a hablar sobre esto. Y para mi sorpresa, a todo el mundo le pareció súper interesante ese post. Entonces, todo lo que tu audiencia también te vaya comentando aprovechalo para crear contenido porque ahí vas directo a resolver una eh, duda en específico que tiene tu público y por lo tanto tienes más posibilidades de convertir a ese seguidor en cliente, ¿no? Porque lo estás eh, ayudando, le estás resolviendo una, una duda, estás tocando ahí directamente en ese dolor, te estás posicionando como eh, un experto en esa área en donde él eh, o ella no es de del todo ducho, ¿no? en donde eh, no tiene los, los conocimientos que, que tú tienes y eso también evidentemente se transforma en autoridad y en confianza. Esa persona comienza a verte con otros ojos, que es lo que buscamos. A través del contenido lo que nosotros buscamos es generar confianza en nuestro público y eh, transformarnos en una autoridad para, para esas personas. Porque si esas personas no nos consideran una, una autoridad, cuando hablo de autoridad, a lo que me refiero es a que nos vean como expertos, como personas que realmente eh, somos profesionales y que entendemos de lo que estamos hablando en el sector que sea en el que estamos eh, especializados, eh, en ese momento es cuando eh, la persona, cuando confía en nosotros, cuando nos ve como un experto es cuando decide eh, contratarnos, trabajar con nosotros, comprarnos o lo que sea, ¿sí? Nadie te va a venir a comprar si dice, bueno, ¿sabrá sobre redes sociales? ¿Sabrá realmente sobre copywriting? ¿Sabrá sobre eh, tráfico online? No, evidentemente la persona primero tiene que haber visto algo tuyo, tiene que haber visto que eres un experto, que entiendes, o haber recibido una recomendación tuya para luego dar, dar el paso, ¿sí? Entonces, a través del contenido lo que buscamos es eso, que nuestros clientes nos vean como expertos, nos vean como autoridad y que como saben que dominamos ese, ese sector, que confíen en, en nosotros. Así que si tienes la posibilidad de que todas esas dudas frecuentes que te hace tu, tu audiencia las puedes transformar en contenido, por supuesto, aprovechalo. Ahora... ¿Cómo vamos a volcar todas estas ideas a nuestro eh, calendario? Recuerda, siempre es muy, pero muy importante que trabajemos con un calendario de contenidos y un calendario editorial. En anteriores vídeos he contado la diferencia. El calendario de contenidos es un calendario en donde solamente tenemos los contenidos, cuándo va a salir un contenido y de qué temática se va a tratar. Y en el calendario editorial es el calendario en donde tenemos todo completo, es decir, todo el texto de la, de la publicación, los hashtags, el formato en el que se va a publicar ese contenido, es decir, si van a ser imágenes, si va a ser un carrusel, si va a ser un video IGTV, si va a ser un directo, eh, lo que sea, ¿sí? cómo va a ser ese, ese contenido y eh, por otro lado, cuándo va a salir publicado, a qué hora, etcétera etc. ¿sí? Entonces... Eh, Cómo vamos a crear este calendario de contenidos, ¿no? Porque inicialmente cuando estamos creando contenidos trabajamos con el calendario de contenidos que es a donde estructuramos este post sale este día, este otro día, este otro día. Pero esta decisión no es aleatoria, no es que yo digo bueno esto sale cualquier día, sino que es una decisión que se toma en función de los objetivos de tu negocio. Es decir si ahora lo que te interesa vender es el servicio X y vas a crear un contenido del servicio X, evidentemente no puedes publicar ese contenido un mes después, sino que ese contenido o esa temática de contenido, tienes que comenzar a hablar de esa temática de contenido dos semanas antes de lanzar tu servicio. ¿Para qué? Para ir calentando motores. Recuerda, a través del contenido lo que buscamos es vender, lo que tú buscas es eh, transformar, insisto siempre en esto, a tus seguidores en clientes. Por eso todas las decisiones que tomamos de contenido son realmente estratégicas. No se trata de voy a crear contenido y el contenido que haga va a ser súper útil y va a ayudar a mi audiencia y ya está. Sino que además sepas cuándo publicar ese contenido. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar el calendario de a mirar qué fechas tenemos y cuáles son los objetivos de nuestro negocio. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Por eso, al principio de este curso también te hablaba de la importancia de conocer bien a tu cliente ideal, saber cuál es tu misión, tu visión, tus objetivos de negocio, porque así es como vamos a poder crear contenido que nos ayude a ir llevando a nuestro público por ese embudo del marketing de contenidos del que también hemos hablado en este curso. ¿sí? Entonces, Tú tienes que pensar, bueno, este mes voy a lanzar el día 20X cosa. Vale, perfecto. Si voy a lanzar el día 20, a partir del día 1 al día 20 tengo que estar hablando de ese tema. Tengo que estar generando interés para que cuando llegue el momento que yo diga, bueno, lanzo tal servicio o lanzo tal producto, la gente ya sienta que lo necesita. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer a lo largo de todo el mes con nuestros eh, contenidos. Si no tienes ningún lanzamiento, bueno, no pasa nada, evidentemente tendrás que ir creando contenidos en función también de lo que quieras vender, porque no solamente vendemos en, eh, en lanzamiento, sino que a lo largo del mes también tenemos que ir buscando eh, generar, generar clientes. También tener en cuenta las fechas importantes, tanto a nivel, eh, a nivel eh, de, de festivos y demás, sino también a nivel... Eh, nuestro nuestro negocio por ejemplo puede haber un día que es el día de tu profesión o sea el día del community manager el día del periodista el día del eh, trafficker o eh, fechas que son importantes para tu negocio mi negocio cumple un año yo cumplo años y me apetece hacer un regalo todo eso también lo tenemos que tener eh, presente porque evidentemente forma parte del calendario entonces yo lo que hago es me pongo frente al calendario y digo vale cuáles son las fechas importantes para mi negocio este mes hay algún eh, aniversario fecha especial para mí no eh, hay algún festivo o no eh, voy a, si hay un festivo voy a publicar contenido de ese día o mejor esa semana adapto mis contenidos y los muevo de otra forma esa también es una decisión que tenemos que tomar y que tenemos que tener en cuenta luego, ¿qué voy a vender este negocio? ¿tengo algún lanzamiento? no, lanzamiento no pero me interesa vender más tal servicio porque eh, quiero llegar a más personas para vender tal servicio o tal producto, vale, pues entonces esta semana voy a hablar de esto, así luego Pongo un post en donde hago una venta directa, que ya recuerdas que toda tu, todo tu calendario de contenidos tiene que tener un 80% de contenido útil y un 20% de contenido de venta. Entonces voy a primero crear esa parte de contenido de utilidad y luego voy a hacer el post de, de ventas. De esta forma vas a ir estructurando todo ese, ese calendario aplicando todo lo que hemos estado hablando de forma creativa, de ir despertando la curiosidad de tu audiencia. Y así es como vas a generar ventas, cómo vas a convertir a tus seguidores en potenciales clientes. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a que me dejes un like, que me dejes tu... Eh, comentario con todas tus dudas, preguntas, ideas. Eh, ya sabes que me encanta crear contenido de acuerdo a lo que tú estás necesitando, así que puedes darme todas las ideas que, que quieras. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, a activar las notificaciones, porque nos vemos la próxima semana en un nuevo módulo de este curso. Chao, chao.